amo vosé, eu amo vosé, vosé, vosé. Arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado y te prometo. Ya pongo música. ¿vo? lo La perdé, la perdé. contarles la triste historia de mi vida el día de hoy ayer no me bañé porque tenía flojera y ahora mi mamá me metió a bañar lloré en todo creo que en este momento necesitaría un teletransportador para irme pero después de bañarme voy a comer Qué bella que soy. <risa> quiero presentarles a Mati. Él es el mejor del mundo mundial. Lo queremos mucho, a Mati. Mati, Hola. Eh, me cuida y me cuida todos mis berrinches, básicamente. ¿Soy berrinchuda? ¡Ah, no mientas! Dice <risa> Ale, ¿te quieres quitar el maquillaje y eso? Es que me tengo que bañar. <risa> ¡No me quiero bañar! Oigan, un regalo extra. <risa> Una loca maniática. Oigan, me hicieron un regalo extremadamente lindo. Quiero enseñarles. Son unas calcetas con la cara de mi hermano y la mía. ¡Son muy bellas! Las calcetas son lo, son lo máximo. Es que vean, o sea, no puede existir unas calcetas con la cara de mi hermano y la mía. Son muy increíbles. O sea, la persona que me regaló esto, gracias, de verdad. Son muy bellas, las amo, de verdad. Las voy a traer todos los días. Como un... así cuando me acordé de mi hermano, Ay, ya. lloraré y lloraré y tu casa derrumbaré. No, no, no mentira. <ríe> me acordé del cuento de las tres cerditas y el lobo, y me... Uf, así así. Uh -huh. Por su culpa estoy como súper, súper, súper, súper fan de los <ríe> Y no traigo maquillaje y soy bella con y sin maquillaje. ¿Por qué pusiste esa cara? Oigan, Alan me peinó como niña buena. Ay, no. Así ya soy yo. Este es Carol Sevilla, chicos. Están preguntando si realmente me puse las calcetas. Y miren, si me las puse, ver. Ay, espérense. Esto de hacer maniobra con el teléfono y ahí está, miren. Yeah bellas calcetas y el señor se me queda viendo ve lo que más me gusta más me gusta de estar en el avión es el poder leer mi bello y precioso libro así que estoy contenta porque me gusta y poderme concentrar un poco en historias eh. Super chido este libro. Los libros, los libros están señales luminosas. Quiero hablar primero, va. Oh? Yo primero quiero hablar. No. falda? ¿Dónde la compraste? Es una realidad, una realidad, que yo tengo una adicción por los brillos y siempre pido mucho mucho brillo en todos lados, entonces necesito que me por favor, en toneladas. En toneladas la quiero. La voy a ahogar en glitter. ¡Ah! ¡Terminamos, chile! ¡Terminamos! ¡Terminamos! Chile, mucho. Muchas Hola, gracias. ¡Son inolvidables! Che, che, chi? Están preparados para cantar y bailar los Chile, mi paso por Chile, Movistar a estar la arena. Fueron cuatro funciones increíbles. Fui muy muy muy muy feliz. Nunca lo voy a olvidar, eh, me encanta, los quiero mucho, mucho, mucho, mucho, gracias, gracias por todo el amor. Y aquí están los chiquillos desarmando el escenario, porque ahora nos vamos a Sao Paulo. Pero esta fue una de las funciones más especiales, porque, porque estuvimos acá en Chile, en mi tierra inolvidable. Terminó, terminó, terminó, terminó, terminó. terminó. Santiago de Chile. M. Gracias. Hola, allá arriba. Hola. Me dan ganas de abrazarlo a todos. Jesús está con nosotros.